Hola muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Y más que mini estamos en este bus y Moldato 2018. Aquí seguimos con, bueno pues como veis con un nivel casi del 10, casi un nivel 19, nueve autobuses en propiedad, conductores 9 también y nada pues vamos a continuar aquí donde lo dejamos, nos unimos. Esta es la central, chicos, Los que estoy viendo ahora la zona de carga. Esa es la central de verdadera de autobuses que desbloqueamos, ¿vale? Vale, pues aquí estamos, chicos. El nuevo objetivo dice... A la mar. Dice, ahora tienes acceso al puerto. Mucha gente de toda la ciudad trabaja allí y establece una red de rutas para mejorar su viaje a diario. Vale, chicos, pues bueno, esto es lo básico. Como veis, estamos aquí... <coughs> En otra de las rutillas famosas. Y bueno, tenemos. Vamos a hacer esta, que la primera. Dice: Utiliza uno varios conductores para generar ingresos en una ruta de 12 paradas. Como máximo, como máximo que conecte Cielvalden, dos paradas. Oakville, dos paradas. Y Port Amber, que es la zona portuaria, cuatro hasta cuatro paradas. Entonces, eh, nosotros tenemos aquí nuestro articulado ya preparado. Sí que le vamos a poner aquí un, un trozo de eje. Antes le modificaremos rápidamente, le personalizaremos y cogemos. Hay que coger un personaje más. Hay que poco coger. Vamos a coger a yo creo a Marcus Witch este de aquí. Le vamos a poner aquí y ya está. Le vamos a poner ahí y ya está, ¿vale? Y esa ruta, la 36, pues la tendremos cubierta Que es, pues bueno, como veis todo esto, ¿vale? Entonces le damos aquí Y esta es la rutilla, esta es la rutita cubierta, ¿sabes? Esta es la rutita Bueno, que conecta pues con todo Voy a poner una más petrolero Sur, no, yo creo que ahí está bien yo creo que conecta con todo y ya está, chicos. Vale, pues vamos a hacerla, ¿vale? Vale, entonces vamos a, a por nuestro articulado, ¿vale? Que está por aquí. Para personalizar ya. Mm, que no salía. Vale. Este, chicos. Vamos allá. Y vas a personalizarlo, ¿vale? unos anuncios, ¿vale? Tenemos este, pero no vas a poner anuncios así vas a hacer lo de siempre, creo que puedo modificar, vale, esto no lo puedo modificar, vale, vale, pues vamos a poner, aspectos tengo muchísimos, tengo hasta este, pero no, vamos a seguir, yo creo que voy a seguir con mi secuela, que se que te, se tarda con nuestra personalización, vale, pero es buena, es muy buena, entonces, Vale, entonces vamos a poner las, las famosas estas que me gustan. Vale, está aquí, ¿no? Eh, vale, la cogemos. Modo colocación, vale. Cambiamos la cámara, eso es. Y vamos a colocarla bien, ¿vale? Eso es. La cámara esta es que me sale jodida aquí. Ah, yo creo que ahí, vale Eso es A ver, aquí vea, modo colocación, vale eh, Ahí Ahí está Vale Vamos a ponerlo así, vamos a hacer una personalización Como gollones de estas A ver qué pasa, ¿vale? Voy a hacerla un poco rápida Para no tardar mucho <coughs> Y así pues Será mucho mejor A ver qué pasa, espera modo cámara ahora Uh, se me pira para arriba ahora <risa> modo cámara un momento ay vale ahora eh, modo colocación sí es pues que aquí Ahí tendría que ser Ahí Vale Es chunguillo, ¿eh? Es chunguillo Lo que estamos haciendo No es fácil Uf. A ver Ahora sí te tengo pillada Vale Ahí va a ir Vale, perfecto Vamos a colocar otra Vamos a hacerlo todo con esta A ver qué tal queda, ¿vale? Eh... Aquí ¿Qué he hecho? Ah, vale Esta va a ir... Ahí Ahí, no está mal Vale, vamos ahora arriba Vamos a cambiar el techo Vamos a personalizar el techo con otra, ¿vale? Diferente con la lunita a ver qué tal queda vale espérate un momentito ahí, ahí estaría genial vamos a ver la lunita a ver qué tal queda yo creo que ahí eso es y bueno va a ser como veis algo totalmente diferente vale estoy haciendo algo más que se tarda menos pero más grande sabéis vale para allá eh... mi pedazo de autobús chicos esto se va a quedar multicolor eh... Vale, vas a por otra, una más. Cámara... No sé, yo si aquí... Vale, no tenía una aquí. Ahora sí, vale. Vale, y aquí vamos a cambiar esto. Vale, vas a poner otra cosa, vas a poner, por ejemplo, el pajarito famoso, ¿vale? Eh, modo colocación. Ahí. Vale, ahí abarca perfecto. Y así va a quedar más chuli, ya lo veréis. Eh, vale, otro pajarito. Ahí. Uf, espérate que no.. No se me ve. Ahí. Vale. Eh. Ahí, vale. Vale, otro pajarito. Aquí vas a cambiar. Va a ser pajaritos aquí. <ríe> La personalización va a ser diferente, vale. Ahí. Mm, y me falta uno, ya terminamos, ¿eh? Y ya está este aquí. Modo cámara, ahí Vale, genial Ahí estaría Vale, ahora me falta uno detrás Atrás vamos a poner el corazón mínimamente, vale vamos para abajo eso es ahí estaría perfecto y ahora pues empezamos a colorear chicos es sencillo vale vamos por estas primero color a ver no está mal así está chuli verdad clarito demasiado no claro no rosa no está mal ahí vale a ver vamos a ver qué tal queda hoy oh, queda perfecto a ver no queda mal ahí vale otra vamos a hacer entonces el mismo patrón vale para que quede chuli entonces nos metemos aquí vale ya sabemos qué color es ¿Y ¿Qué color he puesto? Espérate ¿Este es? No es otro color, ¿verdad? Espérate Ah, es un negro primero. Vale, vale, vale. Es un negro Vale, ahora un verde, ¿verdad? Algo así Sí, sí, claro, claro. Eso es. Ahí. Ahí estaría, perfecto. Amarilla no. Ahí. Ese creo que sí. A ver. No, es como un negro. Esto está como en negro. Y luego. Bueno, vamos a ver qué tal queda. A ver, espérate, espérate. Me estoy liando yo. Vale. Mire, Ahí no está mal Que claro, jodo el patrón Pero está bien Vale uh, Siguiente Vamos allá Esta Ahí por ejemplo Ah, oh, claro, se va aquí Espera Vale hmm. Aquí Ay, ahí, ahí te he visto Falta una, a ver Vale, esta, es esta yo creo, ¿no? Sí, la última Vale, estaría genial Eso es, más o menos así Bueno, no está mal Vale, al otro lado. Bueno, me falta poner ahora un en medio, vale. Creo que esto ya está. Bueno, en la media lunita nos falta el techo, vale. El techo, chicos. Mm. Ahí mismo. Ahí. Otra lunita. Vaya, va para allá. Vale. Bien. Vale, ahora sigue la cosa por aquí. Ahí estaría. Ay. Vale, no está mal nos falta una ya terminamos vale, ya estaría el techo perfecto ahí lo vemos nos faltan ahora estos de aquí, claro a ver ahí ahí a otra eso es, ya nos falta poquito vamos ahí a personalizar este este también ahí ahí también vamos a por otro vale es genial nos falta el último y ya el corazón z ya terminamos Ahí. Ahí está, chicos. Ahora el corazón, que no sé qué color voy a poner. Vale, estas entonces son así. Ay, mi, mi, mi, mi, mi Ya le tenemos, chicos. Nuestro no articulado personalizado. Nos faltaría una por aquí, pero va a ser otro corazón CT. Eh, ¿Dónde estás? Aquí. Modo colocación. Aquí. No, no, no, no. Espera. Modo cámara. Eh, ¿Dónde está el corazón? Aquí. ay Ahora sí, te he pillado. Ahí. Vale, ahora sí. Y va a ser por lo mismo, yo creo. Este. Y este de aquí. Perfecto, chicos. Pues ya está personalizado el arbus articulado. Ya está para salir. Ya le veis aquí. Muy bien personalizado Perfectamente Hecho, hay algunas en, Hay, en, por ejemplo ahí en algunas Las tiras no nos lleva Pero bueno, está muy bien, vale Está personalizado y bueno, pues Ya estaría Hostia, me arruinaré Claro, por Por las calcamonías, pero bueno, no pasa nada Ahora subimos, primera Bueno chicos, pues vamos allá Vamos con la rutilla Allá vamos mm, Con articulado Este nuevo El Urban Way 18M Eso es Un inicio rápido Desde las cocheras Vale Vamos allá En eh, no. eh, Día Exacto Día, eh, chicos Día Vamos allá Vale, chicos Pues aquí estamos Con nuestro articulado Nuevo, chicos Tuneado Como veis aquí Hostia, me he metido dentro, chicos Me he metido dentro a ver, aquí, esto es una buena vista, ¿eh? ¡Opa! <risa> no estoy fuera. Y bueno, pues este es el pedazo articulado que hemos comprado, otra pasada que hemos comprado, y bueno, pues vamos a, a iniciar la línea. Vamos allá, ¿vale? Iniciamos motores. Vale, voy a encender todo para que no se quejen, porque claro, luego se quejan, ¿vale? Y nada, pues... Espérate que lo enciende un momentito ahí Vale, quitamos el limitador Cerramos puertas Quitamos el freno de mano Y luego ya podemos ir para adelante, ¿no? Vale, me falta algo Algo me falta, chicos Ah, vale, darle una más Eso es, una marchita más Ya se pone solo en neutral Adelante y vamos Vale, tres. Cuidado porque este es un pedazo vehiculazo <risa> Que vamos, que flipáis 18 metros Y bueno, hay que tener bastante bastante cuidado Vale Vamos para allá Vale, ahora sí vamos a tirar Vamos a tirar de la hora Eso es con este gusanito Perfecto, vamos ahí yo pongo música no creo que me den copyright si no pues oye vaya pues, está pues la zumo he sido yo si un poquito bajita no que pase nada vale vamos por aquí abajo Bueno, prefiero pararla nunca se sabe mejor no porque esto eh, pausa vale mejor la paro de la cosa nunca se sabe lo puedo pillar. Vale, vamos a meternos hacia adentro, vale chicos, hay que esperar a que salgan ellos Hay que darle prioridad a ellos Y en cuanto podamos, en cuanto nos dejen, nos metemos Va a costar mucho, voy a tener que olvidar mucho los horarios porque ahora si sí me dejan, vale va a maniobrar porque es que esto es como una cuerda, hay que tener mucho cuidado chicos, es muy inestable Ah, es decir, es frágil, esa zona del muelles es frágil, entonces pues hay que ir con cuidadete, vale Vale, voy a hacer... vale, estaba perfecto vamos ahí ahora si sí lo hacemos de una tirada la ruta y vamos allá pues vamos a dejar el parque empresarial bien atrás y vamos a ir a las rutas que, pues, que nos, in... nos interesan eh, anteriormente vale, a esta mañana hice la ruta bastante tarde, es a las 12 y media o tal era fiesta nacional, había mucha gente ahora no creo que pierda tiempo porque no hay fiesta nacional ni nada y era genial el juego, porque ganaba no sabéis chicos, lo que ganaba de todo, de todo, entonces pues me encantó, y nada pues lo que pasa es que ya me tenía que ir y no podía hacer que cortar pues, estaba genial la ruta chicos es decir, sí que es verdad que al final justo antes de cortar me di un golpe pero por lo demás la ruta estuvo genial y todo estuvo genial, y bueno pues vamos a seguir, ahora empezamos nueva ruta con este articuladito, espero que os esté gustando Está... todos los modifico yo, solo me busco la manía con las... con las calcamonías y bueno, pues es un buen truco y una buena idea, porque da muy bien a ver aquí vamos a meternos aquí perfecto muy bien ahí entramos de una y hay que tener cuidado con las bocacalles sobre todo sobre todo en las bocacalles, que que eso pues que pues que salen como en esta y es una rotonda, que de cuidado porque si el otro es puede ir recto. Exacto, eso es lo que ocurre. Vale, ya podemos salir. Vale, me deja paso, me deja. Déjame pedir ya. Exacto. Ahí donde me da. Me da en algún lado. Ah, en el coche a lo mejor, joder, chicos. Bueno, no había ganado nada, así que... Se entiende, porque no llegó ni a la primera parada. Ahora sí voy a empezar a ganar y ahora ya tengo que tener cuidado, chicos. Vale, tengo que estar muy concentrado ahora, ¿eh? Vale. Vale, eso es. Es que empezar en negativo, cuidado, ¿eh? Que es consecuencia de que tardemos a recuperarnos. Oh, de que ese... El de que nos recuperemos, claro, que sea positivo y y haya bastante recuperación, entonces he hecho. Uno. Vale, vamos a la primera paradita, ahora ya sí, chicos, todo tiene que ir como la seda. No podemos fallar en nada, vamos allá. Nos hace que está tanto. Vale, y entran, vamos allá. Vale, ya está, ¿no? Ya hay uno que se ha quedado la puerta La graciosa Bien, con cuidado Vale, ahora vamos a ver Vale, hay un pasajero sin billete Pues eso nos va a ayudar mucho a la hora de subir A ver Oh no, Sí, ahí lo tienes Te olvidaste Nos vamos Y vamos a salir de estos. Vamos allá desvalden, vale, vamos para allá ahora ya sí hay que tener cuidado, ¿eh, chicos porque cada cada golpe es como un dolor y cuenta, ¿eh? como estemos positivos con mucha pasta hay que tener cuidado ahí ¿eh? con los pinchazos ¿eh? de golpes, a ver a ver aquí ya se puede ir, vamos vamos, vamos, metiéndonos ahí ahí, ahí, ahí, perfecto muy bien, ahí Perfecto, lo hemos tomado Es que, hay que tener cuidado con el articulado Y que <coughs> saberse, saberse lo que es La el, La distancia Porque, hostia, tener cuidado ¿eh? Vale Vale, ahí está, ahí baja ya eh, varios billetes, dos sencillo, vale. 1,40 several tickets, please. Sencillo, ordinario, dos también. 0.60. este vale barato. Vale. A ver, ¿quién tiene la música alta aquí? quién es, la de la música alta, no lo pillo, tío. ¿Quién es? Ah, este. Vale, puede ser alguien más. Vale, hay otro pasajero sin billete. Vamos a verlo. Uy. No, pues que nos den billetes, a ver. Hold on. Vale. Of course. Hay uno sin billete, ¿eh? Vas para adelante. Ay, te he pillado Es que lo mejor Para pillar, ya sabéis chicos, el truco Para pillar a alguien sin billete Miramos aquí el flujo de la caja y no va a salir eh, Pasajero aquí sin billete Le pillamos y ya cogemos la multa Y ya hemos llegado Nos, nos, nos hemos puesto rápidamente en 2000 euros Chicos, positivo, para que lo veáis Eso es para que lo sepáis, un consejito eh, Si cierro no vamos Oakville ahora perfectos vamos muy bien muy ¿eh? vale esa va a cruzar no pues te veo te veo más que de... ah no vale ahora hay que tener cuidado aquí ahí sobre todo darle la maniobra bien ahí que no se gire el bus demasiado. Vale. Vámonos para arriba. Vale, ahí. Que no nos pille, no nos multe y vamos a Outbuild Central ahora. Tenemos casi tres autobuses en esta línea. Es flipante, ¿eh? Con esta línea en esta zona. Es flipante, sí. No sé si darle. Sí, buena una posición de parada. A ver, que se bajen ahí. No que vea Vale, creo que ya Podemos, ¿no? Bien Vámonos Yo voy detrás de ti, así que Vale, pues aquí está perfecto Oak ok, ok, ok, Street Que me que me trago hasta al lado Y nada, pues ahora ya Bajamos, vamos al aserradero Bajamos a la ciudad Y ya tenemos el ah, estás. Vale Vale, está El que tienen que cruzar ahora Vale Vamos que no llego A lid Oak Street, vamos Ahí Vale, ahora Lo voy a tirar para adelante Ten cuidado, Norma, aquí Vale, está pasando ahí. está pasando, claro. Vale, ya. Eso es. Ahí va. Vale, te detenemos. Muy bien. Siento, me he ido un poco más adelante. Vale. Sencillo. Eh. Ordinario es. Pero. y ordinario. Pero.. Y ya está. Vale, miramos. Dos. Dos sin billete. Vamos a pillar multa. Tiene que haber otro con multa. Ahí te pillé. Con multa. A ver, perfecto, ahí ya tenemos uno 3.000 3.000 nos colocamos en 3.000 euros Vamos muy bien ahora chicos 3.000 euros positivos, eso ya es bastante Y bueno, poco a poco pues vamos, oye No pasa nada Sí que es verdad que es un día flojo, no es un día Lo estamos haciendo más rápido porque es un día normal No es día nacional que viene más gente, pero bueno Hostia, me piro me daba, chicos Vale Vale, a se si tira ahí Perfecto Ahí, vamos, perfecto Hello. Vale, no creo que nadie más Vamos vale, Afuera, perfecto Vale, vamos para la ciudad ya otra vez Ahora ya tengo los 6.000 Perfecto Vamos poquito a poco chicos Muy, muy bien Uf, Vale, 56, 50 Vale, ahí está autobuses aquí chicos mis compañeros la verdad no, es que esto del chequeo de, de los pasajeros lo vamos a tener que hacer ahora siempre porque siempre se cuela alguno y es que es bueno tenerle así a raya muy bien sencillo nocturno Digo, perdón, ordinario. Bueno, tú, no. Dos. 80. Muy bien. Semanal, ordinario, 2 Ordinario, perfecto. 380. Este es caro, ¿eh? Muy bien. Cerramos. Vemos ahora. De momento, perfecto. No vamos Cuidado, vale Si no, me calzan y Cuidado que los pasos de cebra son muy... Me descuentan casi 20.000 Así que horas, vale, esto ya es para para el puerto a ver si hay alguien por aquí perfecto, 12.000 ya, ya vamos subiendo, ¿veis? 12.000 no es Madre mía, qué reflejos me lo comía, eh, chicos. <risa> vale, bajamos por esta, ¿verdad? Vale. hay Vale, primer primer primera parada aquí del puerto, la zona ya portuaria. Resel, almacenes Resel, ¿vale? Vale, quieto. Ahí, ahí estás. Muy bien. que antes me he equivocado ahí, vale, vamos para acá un momentito, ahí me paso uff vale, cuatro, la siguiente Ahí está. Next slide, Ahí está. Perfecto. Almacén en eh. vale. 7.80, ¿verdad? 7.80 también Ya está Vamos a ver Vale, de momento bien, 12.000 Vamos Vámonos Ahí estaba bien Va. Next stop, administration Vale. Administración, gestión del puerto. Muy bien. Vale. esto está por aquí. Vale, esto es... muy cerrada esa curva bien y vamos a tardar un poco dando vuelta y aquí seguramente llegaremos a los 20.000 lo digo segurito, segurísimo ya lo digo yo Pues son cuatro paradas son cuatro paradas y es bastante chumbich y yo se me metía chicos que susto mala y uh, es que se me metía Ya me he pasado Sí, es muy diverso, muy diverso, la verdad. Izquierda, derecha, la buena. Estiendo el pie. Bueno, la no paz me toca. Quédate quieto. Uf. Oh, hay que activar la rampa, chicos. Porque no abres. Ahí One ticket, please. Vale, sencillo. Tercera. Thank you. Vamos. Vámonos. A ver si hay alguien ha apagado. Perfecto. 16.000, sé es Vamos muy bien. Vale. Muelle 3. Vale. Ahí vamos. Eh, qué susto, que se había puesto a cruzar, digo, me mata o me ponga a cruzar, me mata, chicos, me mata vale, ya faltan poquitas, eh. ya quedan tres solo. Ay. vale, ver, no. ahora si la hacemos porque aquí una doble, esto jodido y me montaba vale ahí está Ay. vale perfecto rampa ahí por portada, chicos. Ahí en casa. Ticket, vale, semana, ordinario. Dos pavos, ¿verdad? Thank you. Aquí en la... vale genial 20.000 veis lo sabía nos colocamos en 20.000 echar más para atrás, o ¡Oh! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! Tu madre, quédate ahí. Quédate ahí, tío. Oh. Lo juro que se me ha colado. Uh. Madre mía. Menos mal. Que no puedo ir. No es el mega central, chicos. Si no... Oh. Es que ya estoy en 21.000 Ahora no puedo fallar, chicos Es sencillo, me ha dicho 2.80, ¿verdad? 4.60 chicos antes voy a darle aquí al estaba grabando y ahora grabo la parte final Eso es, perfecto no quiero que luego no lo pueda eh, pasar a, al pendrive claro mejor ya lo sabéis está no tan larga lo no sabéis vamos que me quiero a casa que es larga, es, es abierta vale. 22.000, muy bien chicos, oye, genial y esta es la que más aleja está, por supuesto, por eso he querido grabar hace un vídeo justo después y hecho bien porque está alejadita del puerto, ¿eh? casi en el final pero vamos, yo ya no voy a la cochera porque estoy muy lejos, chicos. La siguiente cochera está aquí, pero muy lejos, así que terminaré sin cochera, seguramente. Seguramente que sin cochera. A ver. Vale, voy por aquí. Ahora vamos a meternos, que no hay nadie. Sin momento. Vale, vamos a sentarnos. Ahora ir un giro, ¿vale, chicos? ¿Eh? Vamos a entrar okay. Ahí te veo, perfecto Uff, me has pillado justo a tiempo Perfecto, vale esta sí que está aleja chicos, ¿eh? esta paradita, la más alejada que está. Vale, de aquí con la curva. Ahí. Si mire bien. Eso es. Ahí. Vamos otra vez. A ver. Ya una de las últimas casi. Falta una más. Eso es Dejadme meterme. Meter, perfecto. Vale, está justo es fuera de la ruta por de la zona portuaria por eso está así de lejos ¿vale? aquí pues como veis faltaba este bus porque es que no llegan autobuses entonces siempre que veáis Be a tourist in your hometown pues significa que no ha llegado ninguna Compañía. No voy a meterme ahora por aquí, tío. Sí. Está la cosa... Ah, oh, mira, se ha ido, se ha ido, se ha ido. No... En serio, tío. La señora. ¿Te la pillo. Aléjate, señora. Y bien se ha alejado. Cruza, cruza, cruce. Oh. Este, chicos. A ver hacia adelante wonderful you know por ahí ahí eh. vale vale I finally vale, got my husband to see Windraft Passion now he's an even bigger fan than me ya a ver a ver no hace, al contrario al contrario, joder Vale, vale, ahora, ahora, ahora. Vale, estos chicos. ¡Wow! Pues me ha costado sacarle de ahí. Mierda. Y con el tiempo pegado. Oh, bueno, menos mal que la última, chicos. Ya se acabó. Pues nada, chicos. Espero que hayáis disfrutado de la ruta. Yo seguiré fuera de cámara para conseguir más autobuses. Porque hay que hacer más. Y nada, pues iremos cogiendo los que hay en el juego. Tenemos cogiendo los que hay en el juego. Ya está. Uf. Bien. No basura, no más basura, ¿verdad? Muy bien, chicos, pues yo me voy. Vamos. Vale, salimos de aquí. Vale, perfecto. Oh. Y bueno, a ver si hemos completado 119 000. Vale, aquí está chicos, eso es. Muy bien, pues... Pues vamos con la siguiente ahora, ¿vale? Lo dejamos por aquí. Nos vemos. Seguimos ahora. Vale, ahora sí. Nos vemos ahora.